Aquí te os presento a la Escuela de Música Tradicional de León. El aula de Dulzaina del Ayuntamiento de León empezó su andadura a principios de la década de los 80 con Víctor de la Riva como profesor. Después continuó con Jesús Bayón, compañero y amigo que hoy no ha podido estar, al que le mandamos un fuerte abrazo, y desde el año 2000 hasta la actualidad está dirigida por Antolín Cardeñoso Saez de Miera. Nos dan a interpretar. Diana de Quintos del Torío y Remolada. Y Jotas Populares, versiones de Víctor de la Riva, Antolín Cardeñoso y de Los Mayos. Tenemos al tambor, a Cruz. ¿Dónde estás? No te veía. No te encontraba. Sara, al bombo. Y a la Dulzaina. Adri. Bueno, vamos a comenzar con, el, con esta suite de Jotas populares, son como tres versiones, se puede llamar eh, la Jota popular y sus mudanzas, son tres versiones en una, la primera parte de la Jota es común para las tres partes, luego cambia un poquitito las otras partes de la Jota. Ah, no, el alto, el sí. Esto es tu ¿Es que un sí Bueno, ahora esta que vamos a tocar, la, la diana de Quintos del Torío y la Revolada, quería hacer una mención especial porque en la primera parte de, la, de esta diana de Quintos, bueno, yo esta diana la, la aprendimos del dulzainero Víctor de la Riva y luego conocí posteriormente a su hermano, Santiago de la Riva, que tocaba la caja y me tarareó una parte de la diana que no sabíamos. Entonces eh, este hombre, bueno, pues falleció, falleció hace dos o tres meses y quería pues dedicarle, dedicarse a su memoria esta diana de quintos del Torío y la Regolada. Si que va por ti, Santiago.